Estamos en un momento histórico. El fin de las corridas de toros puede estar cerca. Eso será posible si se aprueba. Será posible si se aprueba un proyecto de ley por una Colombia sin toreo. Yo pertenezco a esa coalición. Es una coalición de gente dura, eh, irrespetable, de colombianos que estamos luchando contra eso. Eh, esto está en trámite en el Congreso y esperamos que las congresistas apoyen el proceso. Invitamos a todos los ciudadanos a que participen en nuestra marcha del primero de octubre a las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Cambiemos el destino de los toros y que la paz verdadera nos traiga una Colombia sin toreo. Nuestra Dios